Bienvenidos a Música del Espíritu. En este video vamos a compartir contigo algunas técnicas y consejos para preparar un sueño relajante y reparador. Sabemos lo importante que es descansar adecuadamente durante la noche para tener un buen estado de ánimo, mantener una mente clara y un cuerpo saludable. Así que, si has estado luchando con problemas para dormir o simplemente quieres mejorar la calidad de tu descanso, estás en el lugar correcto. Te mostraremos cómo prepararte paso a paso para una noche de sueño tranquilo y revitalizador. ¡Comencemos! El primer paso para preparar un sueño relajante es asegurarte de que tu entorno de dormir sea propicio para el descanso. Tu dormitorio debe ser un santuario de paz y tranquilidad, donde puedas relajarte y desconectar del estrés del día a día. Puedes empezar por asegurarte de que tu habitación esté limpia y ordenada, ya que un espacio despejado ayuda a calmar la mente. Luego, puedes considerar ajustar la iluminación de tu dormitorio para crear un ambiente relajante. Puedes utilizar luces suaves o regulables, o incluso velas aromáticas para crear una atmósfera tranquila y acogedora. También es importante mantener la temperatura de tu dormitorio fresca y agradable, ya que un ambiente demasiado caliente o frío puede afectar negativamente la calidad de tu sueño. Además Puedes considerar la opción de usar aromaterapia con aceites esenciales relajantes como la lavanda o la manzanilla, que han demostrado tener propiedades calmantes y relajantes. Otro paso clave para prepararte para un sueño relajante es establecer una rutina de relajación antes de dormir. Tu cuerpo necesita tiempo para relajarse y desconectar del estrés del día antes de poder descansar plenamente durante la noche. Puedes comenzar por dedicar unos minutos antes de acostarte a actividades relajantes, como leer un libro, escuchar música suave, practicar técnicas de respiración profunda o meditación. Evita el uso de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o tabletas, al menos una hora antes de acostarte, ya que la luz azul que emiten estos dispositivos puede interferir en la producción de melatonina, la hormona del sueño. Además, puedes probar con técnicas de relajación muscular progresiva o yoga suave para liberar la tensión acumulada en tu cuerpo y prepararlo para el descanso. Tu alimentación y hábitos diarios también juegan un papel importante en la calidad de tu sueño. Evita comidas pesadas o picantes antes de acostarte, ya que esto puede causar molestias digestivas y dificultar el descanso. También es importante limitar el consumo de cafeína y alcohol, especialmente en las horas previas a acostarte, ya que pueden afectar negativamente la calidad de tu sueño. En su lugar, opta por alimentos ligeros y saludables, como frutas, verduras y proteínas magras, que te ayudarán a mantener un equilibrio nutricional adecuado. Además de cuidar tu alimentación, es importante establecer hábitos diarios que promuevan un sueño reparador. Intenta mantener una rutina regular de horarios de sueño, acostándote y levantándote a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto ayudará a tu cuerpo a establecer un patrón de sueño saludable. También es recomendable hacer ejercicio regularmente, pero evita hacerlo justo antes de acostarte, ya que puede estimular tu cuerpo en lugar de relajarlo. Mantén tu mente activa durante el día con actividades estimulantes, pero trata de evitar el estrés y las preocupaciones justo antes de dormir. Puedes practicar técnicas de relajación mental, como la visualización o la escritura en un diario, para liberar la tensión y preparar tu mente para el descanso. La música y los sonidos de la naturaleza pueden tener un impacto poderoso en nuestra mente y cuerpo, ayudándonos a relajarnos y conciliar el sueño. Puedes incorporar música relajante o sonidos de la naturaleza en tu rutina de preparación para el sueño. Puedes crear una lista de reproducción de música suave y relajante, como música clásica o música ambiental, y reproducirla en tu dormitorio antes de acostarte. También hay aplicaciones o sitios web que ofrecen sonidos de la naturaleza, como el sonido del océano, la lluvia o el canto de los pájaros, que puedes reproducir en tu dispositivo móvil o en un altavoz para crear un ambiente relajante en tu dormitorio. La música y los sonidos de la naturaleza pueden ayudar a reducir el estrés, relajar la mente y el cuerpo, y prepararte para un sueño tranquilo y reparador. En Música del Espíritu tenemos muchos videos preparados especialmente para ayudar a tu sueño. Búscalos y pruébalos esta misma noche. Y ahí lo tienes. Esperamos que estos consejos y técnicas te ayuden a prepararte para un sueño relajante y reparador. Recuerda que la calidad de tu descanso durante la noche tiene un impacto directo en tu bienestar general, por lo que es importante dedicar tiempo y esfuerzo para mejorarla. Si te ha gustado este vídeo, no olvides comentar, compartir, darme gusta y suscribirte a nuestro canal, Música del Espíritu, para más contenido sobre bienestar y relajación. Te deseamos dulces sueños y que encuentres la paz en tus noches.